continuar entonces con nuestro proceso de cómo hacer una evaluación neuropsicológica, ¿no? Ya vimos la introducción a la evaluación neuropsicológica, ahora vamos a ver la primera fase. Nos vamos a introducir ahora en cada una de las fases, ¿sí? Hablando de estas pruebas de resistencia. Entonces, la primera fase es la entrevista inicial. Durante la entrevista inicial, ¿sí? Eh, pues deben, se persiguen ciertos objetivos. Esta fase es básica, ¿no? Sobre esta fase, por eso yo les, hicimos un taller, ¿sí? ¿Se acuerdan? El tallercito que hicimos es al finalizar el sábado, es, era por, porque esta yo creo que es la fase crítica para las demás. Sí, dependiendo de, lo, de, cómo, de cómo funciona esta fase, se va, va, tu evaluación va a ser más o menos precisa. Va a fluir o no va a fluir. Se va a ver estancada o, va, o se va a ver comprometida, ¿no? Bien. ¿Cuál debe ser el objetivo de la sesión inicial, de la primera sesión? Primer objetivo de la sesión inicial. Conocer el problema de, de consulta. Las personas, principalmente en, en ámbitos clínicos, ¿no? ¿Por qué llegaron allá? ¿Por qué buscaron ayuda? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Segundo objetivo, establecer una relación empática y cordial. Sí, esto es fundamental. Un famoso report, sí Entonces, una relación de confianza, una relación de cordialidad, una relación donde el, el paciente, sus familiares, el niño, la, ¿sí? se sientan eh, seguros y, y, y, se, y sepan que están allí para que se les ayude. ¿sí? Realizar un contrato entre un profesional y un consultante legal y éticamente, lo que sucede allí es un contrato profesional, ¿Sí? Donde debe eh, fijarse las cláusulas de ese contrato, firmar los documentos que haya que firmar, brindar apoyo emocional y social, esto es fundamental. Muchas veces las personas llegan destruidas, llegan eh, muy eh, cargadas, entonces en esa sesión se les debe dar apoyo emocional. Y, de, y también despejar dudas y centrar expectativas. Muchas veces, ni, ni venderles expectativas muy altas de si sí, no se preocupe, de acá su muchacho va a salir, ¿sí? Lo vamos a reparar, porque es que las personas no están allá para ser reparadas ni curadas. Eso hay que dejárselo claro a las personas. Los trastornos, o sea, la mayoría de las personas que llegan a consulta, o sea los niños que llegan a consulta y sus parientes, es por trastornos del neurodesarrollo. Y los trastornos del neuro neurodesarrollo ni se reparan ni se curan. ¿Sí? O sea, eso no es como una máquina que se le pueda cambiar una tuerca, que le pueda cambiar un pedazo de cerebro, no. Es, un, es, una, es una trayectoria de vida, es como la rama de un árbol. ¿Alguien puede devolver el crecimiento en la rama de un árbol para que se vaya por otro lado? No, nadie. ¿Sí? Tú puedes hacer muchas cosas, de, después en, en, en intervenciones y demás, dependiendo de la evaluación, para... Habilitar funcionalmente a las personas para hacer que su calidad de vida sea mejor, pero pues nunca el, el objetivo es curar, ¿no? Eso, eso debe estar claro y para las personas y los parientes, sí, porque hay muchísimos, porque es que el concepto de enfermedad acá está mal usado. ¿Sí? seguimos pensando en la enfermedad como, eh, como enfermedad médica, o sea, la enfermedad mental o, o los problemas del neurodesarrollo como algo médico, que, que como otras enfermedades médicas se pueden curar, y ese no es el objetivo acá, ¿no? Entonces esto debe quedar claro desde acá, y centrar las expectativas, claro, todo de una forma muy profesional, muy ética, sin dañar a las personas, sin hacerlas sufrir, sin, sin decirles así, sin, sin... O sea, yo creo que uno puede... Eh, decir o, o centrar las expectativas de alguien sin ser un patán y sin hacerlos sufrir, ¿no? A los familiares, siendo muy condescendiente y muy altruista, ¿sí? Porque hay personas que no lo hacen y, pues, destrozan las familias, o sea, salen destrozadas después de una sesión de, de neuropsicología. Y, bien, algunas consideraciones generales de la entrevista inicial, sin sí, sugerencias. Primera, sean amables, por favor, usen un lenguaje comprensible. Aquí la idea no es descrestar a, a, a, los, a, los, a, los, a los familiares ni venderles servicios ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, simplemente hay que ser muy perceptivo para, para ubicar el, el, el nivel cultural, el, el, el, como la ascendencia cultural de las personas, un nivel educativo para centrar su lenguaje. Usar un lenguaje cordial, un lenguaje amigable. Sí, esto va a depender todo. No hay necesidad de ser autoritario, no hay necesidad de regañar. Yo he visto terapeutas que regañan a los, a los pacientes y sus familiares. Y a ver, papá, esas cosas no se hacen así. al No, o sea, uno no está por encima de nadie, uno simplemente es un profesional más. ¿sí? Ser empático. ¿sí? Y aquí es un problema enorme para muchas personas. Desafortunadamente, algo que no se evalúa en las facultades de psicología y en las facultades de muchas áreas de la salud son las habilidades socioemocionales de los admitidos a estas carreras. Sí, yo creo que hay personas que no sirven para ser psicólogos clínicos ni neuropsicólogos ni nada, y mucho menos en neuropsicología, mucho menos en un posgrado. Sí. Hay personas que les cuesta establecer contacto visual, hay personas que les cuesta leer el sufrimiento del otro, hay personas que les cuesta ponerse en los zapatos del otro, tomar la perspectiva de la ajena, y no sé cómo son clínicos o cómo pretenden hacer una evaluación si no pueden sentir al otro. ¿sí? O sea, vuelvo y les digo, la evaluación, la, las pruebas no evalúan. Uno es el que evalúa, y si tú no eres capaz de sentir lo que el otro siente, no vas a hacer una buena evaluación nunca. ¿sí? No muestres afán por aplicar las pruebas, no hay que mostrar las ganas. Dicen por ahí. Eh, hay personas que, que, que van directico al grano, ¿no? O sea, no se acaba de, no acaban de entrar los, los, las personas al consultorio y ya les están pasando eh, autoinformes, formatos y ya, ya quieren aplicar. Y, no, pero okay. ya, vamos, como es que decía el dicho de Napoleón? Que vísteme despacio que voy de afán, ¿sí? Si tú vas acelerado, lo más probable es que vas a intimidar a las personas y vas a invalidar las pruebas, otra vez, o la evaluación misma. Se van a cohibir las personas. Hay que despejar dudas, hay que preguntar todo el tiempo cómo te sientes, ¿sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué crees? ¿Qué dudas tienes? No brindar falsas expectativas, ya lo hemos hablado. Ajustarse y respetar. Eh, el estado de ánimo de las personas. He visto también personas que, por ejemplo, regañan a los parientes o algo así porque lloran. Acá no venga a llorar porque... ¿Sí? O ni siquiera les prestan atención. O ni siquiera tienen unos, una caja de pañuelitos ahí para... ¿Sí? O simplemente cambian de tema cuando las personas más están activadas. Entonces hay, hay algo bien importante. No, es que yo creo que... Y no, no, no, espera, hablemos de esto. O vamos a las pruebas. Claro, yo sé que el tiempo es importante, pero pues la ética es más importante que el tiempo. Sí, lo que más yo creo que uno debería hacer algo que lo obligue a hacer, a, a, a realizar acciones poco éticas. Sí, hay que, hay que respetar que las personas que están allá eh, tomaron transporte, atravesaron la ciudad, muchos no han comido, han dejado de, a, a, han usado los recursos de una semana de subsistencia para estar ahí frente a nosotros. ¿Sí? Se, se han comido una cantidad de, eh, de, de, de, de incertidumbres para estar al frente de nosotros. Y muchas veces no respetamos ese tipo de cosas. Entonces, hay que considerarlas, hay que o sea, Todo esto nos lleva a ser un poco más sensibles. ¿Sí? Eh, respetar el lenguaje a nivel educativo y ser conscientes que las personas muchas veces, antes que una evaluación, lo que necesitan es un apoyo emocional. Y que antes que psicólogos o terapeutas eh, que antes que neuropsicólogos digo, somos trabajadores del área de la salud, ya sea psicólogos o terapeutas, y que todos los trabajadores del área de la salud tenemos como principios éticos ayudar a los otros o si no, no deberíamos haber hecho terapia ocupacional, fonobiología, psicología que son los que estamos acá, ¿no? O sea, a nosotros más allá de pagarnos por hacer una evaluación nos pagan y nos hemos educado y nos hemos preparado para ayudar a las personas. ¿Listo? Es esto que no se nos olvide. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre estas sugerencias? Muy bien. Bien, entonces ahora vamos con los... Momentos que deben respetarse y... Buenas Hola compañeras, buenas noches. Qué pena la hora de llegar. Hola Sonia. ¿Tienes algún comentario? No. Bueno, vamos a hablar entonces qué momentos se deben contemplar durante una sesión inicial. ¿Listo? En la primera sesión, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué momentos debemos tener? ¿No? Entonces, primero, el inicio, ¿no? Como todo tiene un comienzo, ¿sí? Yo creo que no hay una forma única, universal, como siempre, un formato, no somos robots, para iniciar una entrevista inicial o una sesión inicial, ¿sí? Con algunas personas funciona bien eh, un saludo cordial, con, otros, con los niños muchas veces hay que hacerles un jueguito, hay que romper el hielo, ¿sí? Con algunas personas hay que incluso desactivarlas emocionalmente, entonces hay que ajustarse, hay que ser muy flexible en todo esto, ¿no? Cosas que no sobran, repetirlas y que deberían suceder, pero que, vuelvo y les digo, se, se ven casos en los que no suceden. Saludar amablemente, ¿sí? Desde el inicio ser empático y preguntarle a las personas por cómo están ese día, cómo te sientes. Hola, papá. Mucho gusto que estés acá. Hola, mamá. Mucho gusto que estés acá. Mi nombre es ta. Soy tal persona. Es para mí un placer tenerlos en mi consultorio. Cuéntenme cómo se sienten el día de hoy. Cómo les fue en el trayecto. O sea, incluso podemos divagar un poquito. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ya almorzaron? ¿Sí? ¿Qué tal el día? Muy pesado. ¿Desde dónde vienen? ¿Qué, qué les ha pasado? O sea, no hay que ir directamente al grano, ¿no? Para ir estableciendo confianza. ¿Listo? Todo esto va, a seguir, va, va, va, va unido a este, a este segundo momento o objetivo grande que es establecer el rapport. ¿sí? Entonces, trata, esto desafortunadamente, este tipo de habilidades hay que entrenarlas, pero son más como naturales, como fluidas, como. Eh, no, tan, no tan premeditadas, si sí son más inmediatas, ¿no? Entonces, si te pones a premeditar mucho, que debes mirar a los ojos y sonreír, vas a parecer un poco, poco fingido, sí todo. Pero sí se pueden entrenar. Yo sé que al principio es más difícil, los primeros los pacientes, las primeras familias que si no atiende uno está toteado del miedo, y se, eso se nota, ¿no? Pero eso poco a poco se va entrenando, pero sí debes hacer un ejercicio de entrenamiento emocional eh, para poder... Eh, hacer bien tu trabajo como evaluador, ¿sí? Eh, entonces, para ajustar, para, para, para establecer rapport, para, el RAPOR. El RAPOR es una relación de confianza, ¿sí? Yo creo que todos conocen qué es el RAPOR. ¿Cierto o no? Alguno no sabe qué es el RAPOR. ¿Todos lo saben? Karen, ¿para ti qué es el RAPOR? El RAPOR. Um, habíamos hablado de que el report era um, generar como la empatía con, el, con, con la persona, con el usuario, con el paciente, bueno, con el niño. Eh, y me acuerdo que lo habíamos asociado en una clase en, en la que yo mencionaba un caso, ¿no?, que yo decía, conmigo había funcionado, yo tenía unas cosas en un informe, pero pues con el otro evaluador no había, no, no, el niño no mostró como esas habilidades, entonces uh -huh. eh, es eso, ¿no? Como saber eh, interpretar o bueno, establecer ese tipo de comunicación y el lenguaje con los niños, o en este caso, pues con el, el, el usuario que tenemos para evaluar, para pues no interferir en, en, las, en, la valor, en los resultados de la evaluación. No solo para no interferir esto. Todo lo contrario, es para interferir mucho, es decir, para que la interferencia que hagas sea, sea benéfica, para promover un, un, un desempeño mucho más funcional, ¿sí? Para que, eh, pues, el resultado de la prueba no sea porque el niño se cohibe, ¿sí? Pero sí, siempre hay una influencia, o sea, uno no puede ser un, un observador okay, eh, neutro, ¿sí? Eso... Yo me acuerdo que en algún momento, cuando yo comencé a ser psicólogo, me decían que haya que ser objetivo en la, en la evaluación. No, uno nunca va a ser objetivo. Uno lo que hace es controlar su, su subjetividad para que, si llega a tener un efecto, no invalide las otras observaciones o los otros instrumentos, ¿sí? Para que no incomode a las personas. Hay varias consideraciones técnicas... Eh, metodológicas y éticas en términos de, de, de por qué es importante el control de la subjetividad y de la conducta y hacer por y ser empáticos. Y, o sea, en últimas, esto no es una reflexión fría, esto no es, y no somos unas máquinas de obtener información, y las personas que entrevistamos no son máquinas de dar información. Bien, Listo. Entonces, ajustarse a la cultura, no apresurar la sesión y entrenar habilidades sociales. ¿Listo? ¿Cómo? Eh, tener en cuenta que es bueno, claro, acá depende la cultura. Hay culturas en las que si tú haces contacto visual está bien visto, hay personas que no les gusta que los miren a los ojos, ¿sí? Entonces, lo ideal es establecer contacto visual, lo ideal es tener un lenguaje cordial, un lenguaje fluido y que constantemente puedas estar leyendo la postura y las expresiones emocionales de las demás personas para responder adecuadamente ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el rapport ¿Sobre el inicio de la sesión inicial? Vamos entonces ahora con otros, otros momentos de la sesión inicial o de la entrevista inicial y es la firma de documentos y en normas éticas. Entonces se debe contemplar el consentimiento informado ¿Qué es el consentimiento informado? Sonia ¿Y qué hablaron ustedes en el taller sobre el consentimiento informado? Sonia, ¿estás ahí? Sonia, sí fue. Paola. Acá estoy, profe. Bueno, Cuéntame. el consentimiento informado es ese documento que utilizamos para socializar qué se va a hacer, cómo se va a hacer de pronto hablar de las posibles causas, consecuencias, dejarle muy claro a la familia y a la persona a la cual se va a trabajar, eh, uh -huh. pues todo lo, lo que se va a realizar durante la actividad. Es un muy documento legal que permite dar claridad de todos los aspectos éticos del procedimiento. Eso es importantísimo, Paola, es que esto, es, tiene, esto tiene consecuencias legales y éticas, ¿no? o sea, no es solamente que debe hacerse sino, o sea, porque sí, sino porque ética, primero éticamente lo deontológicamente, que yo creo que es esencial, y lo segundo es porque legalmente te, o sea, te pueden meter en problemas si incluso no haces un buen consentimiento informado, ¿no? consentimiento y asentimiento informado para los menores de edad ¿qué debe tener el consentimiento informado? para que, o sea, no hay, hay formatos hay modelos, ¿sí? entonces, primero, debe tener unos componentes de identificación de las personas si son menores de edad del menor de edad y de los y sus y, y, y sus responsables y sus eh, eh, tutores legales sí quien entonces eh, y, y aquí, hay aquí hay por ejemplo unos problemas si son por ejemplo porque muchas veces solo va papá o mamá a llevar al niño pero el consciente informado si los dos si las dos personas tienen la responsabilidad legal del niño Debe, debe ser firmado por los dos padres. ¿sí? Debería ser firmado por los dos padres porque o si no, alguno de los padres puede después eh, interponer alguna acción porque no se le tuvo en cuenta para ese tipo de, de, de acciones que comprometen la, el bienestar y la salud mental y el sano desarrollo de sus hijos. ¿no? Entonces, de, tengan en cuenta que debería ser firmado por los dos padres no solamente por uno. Si los niños están en situación de, de, de, con medida de protección, entonces, dependiendo de la medida de protección, debería ser firmado por el equipo psicosocial o por el defensor de familia, ¿sí? que son unos representantes legales, dependiendo de la medida. Eh, incluso las evaluaciones que se hacen escolarmente deben ser firmadas por, los, por derechos del niño y eh, deben tener consentimiento informado. Cualquier tipo de actividad que eh, recabe información, de, eh, sobre eh, el desempeño, actividad de los niños debe, debe necesariamente ser autorizado por sus eh, representantes legales, ¿sí? Y aquí no hay excepciones. Eh, hace unos años una amiga me consultaba y me decía, oye, mira, es que tengo una duda muy... porque resulta que en un colegio fueron unas, con un equipo de terapeutas, un equipo creo que con comoteos, eh, y supuestamente y aplicaron pruebas que eran pruebas que como que psicopedagógicas y decían y entonces que por ser psicopedagógicas según eso no tenían necesitaban permisos y sacaron perfiles cognitivos de los niños y con esos perfiles cognitivos generaron como eh, niños de riesgo y entonces a los niños a, comenzaron a llamar a los papás a, a ofrecerles servicios de intervención, de evaluación, de una cantidad de cosas y además les cobraron las pruebas psicopedagógicas, ¿sí? Y yo le decía, pero oye, pero tú... Y dijo, no yo, no, yo no voy a pagar eso. Y entonces el colegio, pues, le, que básicamente iban a echar a los niños del colegio porque no pagaban esos servicios. Y, pero ¿tú cuándo autorizaste esto? Y, nunca. Y entonces todo lo contrario. Eso fue una demanda tenaz y el colegio salió multado por haber eh, autorizado, por haber violado los derechos de los niños. ¿sí? Por haber autorizado la evaluación de unos niños sin el consentimiento de sus padres. Entonces no se puede aplicar ninguna prueba Ningún tipo de observación, ningún tipo, o sea, nada que use el desempeño eh, o eh, la funcionalidad del niño para sus evaluaciones sin la autorización de sus padres o representantes legales. Dime, creo que era Laura la que está levantando la mano. Sí, a mí me pasó eso aquí en un, car en un jardín infantil en FACA, porque pues me contrataron como teo. Entonces la directora del jardín me decía, eh, nosotros te entregamos eh, el listado de los niños que debes evaluar, tú los evalúas y a partir de eso le decimos a los papás para que paguen el servicio. Entonces yo les decía, como yo no los puedo evaluar sin que el papá me diga que lo voy a evaluar, o sea, primero hay que decirle al papá que les van a prestar el servicio aquí en el colegio, ellos aceptan y ahí sí yo lo puedo evaluar, antes no. Y la Además. señora me canceló el contrato porque yo no los pido evaluar sin, sin consentimiento. No sé si habrá existido trateo que se haya hecho el proceso, pero por lo menos yo no Además, lo hice. Vale. Yo le decía, yo no lo puedo hacer. Y es que es peligroso porque estás comprometiendo el bienestar de los niños. Hay riesgos. Toda aplicación, la, la, así sea una, una escala de, de digamos números, toda, todo, cualquier momento tiene algún nivel de riesgo. O sea, esto no, es, son, esto no son pruebas sin riesgo. Siempre hay un riesgo mínimo. Y tiene que ser considerado por los padres, ¿sí? Y además hay manejo de información, en los nombres de los niños, ¿sí? Eh, o sea, tenemos propiedad sobre, o sea, los resultados de las pruebas tienen derechos de propiedad y esos derechos de propiedad de las personas evaluadas. Y en cualquier momento la persona puede solicitar que sea borrado todo su historial de, de, de un servicio de evaluación, ¿Sí? Esas son de las cosas que no se contemplan y a mí, por ejemplo, el año pasado me pasó con en el colegio de mi hija, una psicóloga comenzó que por su proceso también de orientación vocacional a, y comenzaron a aplicarles pruebas y pruebas de, de ansiedad y depresión a los muchachos de décimo y, y resulta que en medio de la pandemia hacer todo eso, pues lo que hicieron fue que los niños se dieron cuenta de que estaban mal. Y comenzaron casos de autolesiones y de acción suicida simplemente por aplicar unos instrumentos. Claro, es que muchos de los reactivos dicen, ¿has, tenido, has pensado quitarte tu vida? Pues el que no lo hubiera pensado, comenzó a pensarlo. ¿Sí? ¿Te has lastimado? O, o, sí, sí. Eso, y, y claro, eso yo o sea, hablé con la rectora, eso fue, a esa señora casi, la, creo que la echaron a la psicología. Porque fue un problema ético gravísimo, o sea, pues, pues mi ánimo era, no era hacerle daño a la, a, la, a la psicóloga, pero sí, por lo menos, proteger a los muchachos, porque eran adolescentes. Entonces, esto no es un problema menor. Entonces, ¿para qué en los colegios suceden? O sea, no tiene que ser un consultorio para firmar un consentimiento informado, ¿no? A eso iba. Puede ser una investigación, puede ser unas pruebas de orientación vocacional, puede ser una, una tarea de, de, de la clase de ética y valores, un ejercicio de, o unas, unas actividades dentro de una convivencia. Todo debe ser autorizado por los padres. Eh, bien. Pues esto de tener la identificación de los padres eh, debe perseguir un principio y debe estar claro el principio de beneficencia y no maleficencia. Y esto quiere decir que todo lo que suceda dentro del proceso evaluativo o terapéutico eh, supone o busca el bienestar de la persona y no hacerle daño, ¿sí? Y esto pues también incluyendo eh, eh, considerar qué tipo de diagnósticos se van a hacer, si se van a hacer diagnósticos o no se van a hacer diagnósticos, considerando el tipo de aplicaciones y la forma de aplicación de las pruebas, todo debe perseguir eh, el principio de no dañar a las demás personas, ¿sí? y de no hacerlas sentir mal, y de, y, de, y de reducir el sufrimiento de las personas. Y muchas veces el resultado o el desempeño que se tenga en una prueba, o en una escala, o en una tarea, o en un proceso, puede hacer sufrir a las personas. Entonces, ¿cómo vas a ese riesgo? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Sí? Eh, deben garantizarse algunos principios de confidencialidad y seguridad en el manejo de la información, de aves data, ¿sí? donde... La información debes, eh, na, nadie puede enterarse de, no puedes usar esa información para investigaciones o para contarla en, eh, a otros profesionales o para clase o para ta, ta, ta, sin el permiso de los padres, ¿sí? Co, y siempre o manteniendo en reserva los nombres y la identidad de las personas, de los niños. Y la información debe manejar eh, estar siempre bajo. Eh, con una seguridad tal que no pueda ser, eh, que otras personas no puedan acceder a ella, ¿sí? Se deben indicar los procedimientos, esto no está, en la mayoría de los, de los consentimientos que yo observo no se dicen cuáles son los procedimientos que se van a hacer, se debe indicar los tiempos y los riesgos que tienen esos procedimientos, ¿sí? Así como cuando te van a hacer una cirugía, y cuáles son los derechos de las personas, tienen, las, todas las personas tienen derecho a un trato digno y equitativo, a no ser eh, discriminados por su raza, etnia, sexo, edad, procedencia, es una evaluación neuropsicológica, muchas veces no sucede, todas las personas tienen acceso en cualquier momento que lo deseen a, a, a la información que ha sido recabada sobre ellos, incluyendo historia clínica y pruebas aplicadas, resultados de pruebas, protocolos, todo, esa, todo ese material las personas tienen acceso y tienen derecho a retirarse voluntariamente en cualquier momento del proceso. Se le deben indicar las responsabilidades, ¿sí? De honestidad, de colaboración, de cooperación, ¿sí? Y se firman los documentos y se le deben dar copia a los... A, la, a los pacientes, sus familiares, de los documentos firmados. Muchas veces todo eso, uno se queda con todo eso, la persona nunca supo qué fue lo que firmó, se le debe explicar, la persona debe, con, debe de, de decir que entendió, si debe haber un apartado donde se diga que la persona ha comprendido y se le ha explicado con detenimiento cada uno de estos componentes, y después de eso sí se firma y se le da una copia a las personas, ya sea digital o impresa, para que las personas puedan leerlo en el momento. Lo ideal, lo que se hace en investigación, es que el consentimiento se entrega antes y una semana, unos días después, se le, se le recoge cuando las personas ya hayan eh, leído con detenimiento todo, porque es un documento legal, ¿no? con compromisos legales. Se usa el asentimiento informado, que es básicamente para los niños, que también tiene algunos de sus componentes más resumidos y con un lenguaje claro para los niños, donde los niños principalmente cuando ya, ya pueden comprender lo que se está haciendo, asienten, participar o no participar en la evaluación y se manejan pues, la, la documentación necesaria de los servicios de salud, educativo u otros servicios en los cuales ustedes se estén presentando el, servi el servicio de evaluación. ¿Listo? Esto durante la documentación. Otros momentos durante la entrevista inicial. La recolección de información básica. En la entrevista inicial debes recolectar información necesaria para que el proceso comience. ¿Qué información? Información sociodemográfica. Números de contacto, direcciones, correos electrónicos, ¿sí? de los pacientes, sus familiares, etcétera, colegio, bueno, toda la información sociodemográfica. El motivo de consulta, el problema de consulta, pues esto es esencial porque estás acá. sí. Los antecedentes del problema de consulta, bueno, cuéntame, ¿desde cuándo está sucediendo esto? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento se comenzaron a presentar los problemas? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cómo han ido evolucionando? El funcionamiento de las personas en su vida diaria, bueno, ¿sí? ¿cuál es el nivel de disfunción? Y si es posible algo de la historia y composición familiar en la sesión inicial. Adicional, y si nos queda tiempo, yo creo que esto debería hacerse en todas las sesiones iniciales, hay que aplicar unos instrumentos de cribado o tamizaje. Por ejemplo, acá yo les muestro el MOCA, el, el, el Cognitive Assessment, la oración cognitiva de, de Montreal. ¿sí? Entonces, ¿qué es, un, ¿qué es una prueba de tamizaje? Una prueba de tamizaje es un instrumento corto, breve, que no dura más de 10 minutos, de 10 a 15 minutos por mucho, que te permite hacer un escaneo, que te permite hacer una valoración rápida y muy general del funcionamiento intelectual general de los niños, en el caso de los niños o de los adultos, en el caso de los adultos. Estos son para adultos. Entonces, por ejemplo, estas pruebas de cribado o de screening, de tamizaje, pues, hacen un recorrido rápido, por ejemplo, por funciones eh, perceptuales como estas. Dibuje un reloj, algo tan simple como eso. Doble una hoja. O el mini mental, por ejemplo, también se puede usar niños, en adultos se utiliza. ¿sí? Eh, denominación. Qué animales estás viendo. ¿Sí? Eh, te voy a decir cinco palabras, repítelas. ¿Sí? Acá se le dicen las letras y tiene que darle la palmada cuando esto sería. Entonces, acabemos. Una prueba de tamizaje visoperceptual, una prueba de tamizaje de orientación atencional, una prueba de tamizaje de nominación lingüística, eh, una, una prueba de tamizaje de memoria inmediata, una prueba de tamizaje de memoria de trabajo, una prueba de tamizaje de función ejecutiva de control motor, ¿sí? una prueba de, de tamizaje de función ejecutiva de control mental, ¿sí? una prueba de comprensión verbal y algunas de eh, otras de orientación. Bueno, entonces con todo esto, eh, de memoria un poco más a largo plazo. Y esto hace como un screening rápido, un, un un, un escaneo rápido del funcionamiento general de las personas. Esto te permite, esto es bueno para poder decidir qué más sobre qué ahondar. Siempre, siempre deberíamos aplicar cribados, cribados rapiditos. Si no tienes uno validado para niños, tú puedes construirte un cribado o puedes construirte una lista, un, un, una lista de chequeo o un autoinforme rápido para los padres, para rápidamente explorar diferentes funciones. ¿Qué otras sugerencias se dan durante la, durante la sesión inicial, durante la primera sesión? Entonces, primero, observe, durante, desde el momento que las personas abren la puerta del consultorio y entran, apariencia, vestido, ¿sí? si está organizado, si está desorganizado, ¿sí? si se ven sucios, si se ven deshaceados. Bueno. Funcionamiento afectivo estado de ánimo general, si hay indicadores de manía, de ansiedad, de depresión, de inhibición, ¿sí? tristeza, control emocional, habilidades sociales, se si establece contacto visual, si hay fluidez en la comunicación, comprensión de órdenes, acatamiento de normas, cosas tan sencillas como, hola Juanito, por favor, cierra la puerta, ven, acércate al escritorio, ven, siéntate acá, ¿sí? Ay, ven, qué bonita esa camisa, párate, date la vuelta. Ahí, yo ya o sea, con ese tipo de cosas con las cuales yo no necesito un instrumento validado, yo no necesito una prueba carísima, simplemente estoy estableciendo un, un diálogo y ya estoy observando, por ejemplo, comprensión y seguimiento de normas. Ay, qué, cuéntame, uy, está chévere esa gorra, muéstramela, sí, volteala, póntela, sí, gírala, lo que sea. Listo. Relación con los acompañantes, o sea, cada, ca, cada, cada interacción social, cada conducta es una oportunidad de observar y de establecer, de observar el funcionamiento intelectual general, pero también de establecer una relación social cordial y empática con las personas, ¿no? Y durante la sesión inicial también se debe observar la presencia de síndromes neurológicos o, signos, o síntomas neurológicos blandos o leves, o, ¿sí? Y estos son motores, perceptuales y otros síntomas. Aquí están los síntomas neurológicos o signos neurológicos blandos o menores, ¿sí? Entonces, a nivel sensorial, la grafo, anestesia, ¿sí? Entonces, entonces escribirle o dejarle en la, en la, en la piel o en las manos para saber si reconoce signos, ¿sí? dependiendo de la edad. La topoagnosia, reconocimiento, dónde estás, ¿sí? Asterognosia, conocimiento táctil. Autotopognosia, reconocimiento del cuerpo. Agnosia digital, reconocimiento de los dígitos. Entonces acá serían no agnosia sino nosias digitales. Okay. Eh, discriminar si hay deficientes de discriminación de patrones de sonidos. Por ejemplo, si discrimina sonidos a la derecha, a la izquierda, notas, palmadas, sonidos eh, del ambiente, etcétera. Observarse si trastornos visomotores, déficit de coordinación ocular, porque eso son cosas tan simples como dame la mano, sígueme, sigue el dedo, sigue el, sí, mire, para arriba, para abajo, ¿sí? dobla la hoja, haz un círculo, orientación espacial, trastornos psicomotores como eh, a nivel de hiperactividad, de hipotonía, que es un poco más a nivel del movimiento, ¿sí? pon las manos al frente, déjalas un momento, estira las manos, voltea la palma, ¿sí? Trastornos del equilibrio. Trastornos de la motricidad fina. Todo esto se puede ir observando en la sesión inicial. Trastornos del lenguaje. Bueno, esto ya es un poco más complejo de observar. Eh, acá hay algunas escalas de... Por ejemplo, creo que esta es de la ENI. ¿sí? La evaluación neuropsicológica infantil. Entonces, donde se pueden observar algunos síntomas neurológicos. Sí. Entonces, el agarre del lápiz, reproducción de figuras simples como un círculo, un cuadrado, dependiendo de la edad, grafestesia que es, es reconocimiento de, graf de grafemas en las manos, seguimiento visual, este, se pueden hacer pruebas de extinción, por ejemplo, después les enseño a hacer las pruebas de extinción, pruebas de dedo-nariz, sí. oposición digital, Reconocimientos de, de estimulación doble, coordinación de las, o sea, estimulación doble en dos lugares, o en dos partes de la, de la piel, coordinación de las dos manos, extensión de los brazos y piernas, marcha sobre una línea, pararse en un pie, saltar en un pie, discriminación de derecha-izquierda. ¿Listo? Bien, entonces esto se puede evaluar en la primera sección. Y por último, pues está el cierre de la entrevista inicial o de la sesión inicial o de la primera sesión. ¿Listo? Es, debemos cerrarla. Primero, desactiven a las personas, por favor, no me las manden para las casas destrozadas, tristes, aburridas, frustradas, con incertidumbre. No, mándenlas tranquilas. Ya las personas han sufrido mucho para que sigan sufriendo. Sí, pues. Ya comenzaron, hacerles saber a las personas que por lo menos comenzaron este proceso y que de aquí en adelante lo que se viene es ganancia. ¿Sí? Despejar dudas, preguntar a las personas desde bueno, mi señora, mi señor, ¿qué dudas tienen? ¿Qué expectativas tienen? ¿Sí? Cuénteme, ¿qué preguntas le quedan después de lo que hemos hecho hoy? hacer remisiones si son necesarias o si de tareas. Entonces, por favor, ve al médico, pédale tales cosas. Yo te sugiero que lleves al niño fonodiología, terapia ocupacional, para que vayan observando tales cosas que no se observan acá. ¿sí? O, por favor, eh, necesito que para la próxima sesión traigas un reporte de la profesora o eh, me traiga los cuadernos o me traiga los boletines. ¿sí? O, por favor, tenga estos formularios de autoinforme o tenga estas planillas de registro para que las llenes en casa con, con el niño. ¿Listo? Sugerencias y se programa la siguiente cita. Preguntas de la sesión inicial. ¿Muchas cosas en una sola sesión? Sí. Yo pienso que sí, porque por lo menos nada más en, en el colegio me ocurre que cuando son las entrevistas iniciales, ya uh -huh. eh, como para admisión en el colegio, y hay dificultades, entonces los papás siguen y, siguen y siguen y siguen y siguen, y cuando uno tiene dificultades de tiempo, el tiempo está tan controlado, definitivamente nos toca parar, pues de forma uh -huh. asertiva, pero nos toca parar porque hay mucha información también que los papás quieren mostrarles. Pero me queda una duda. Eh, pues no es propiamente con la valoración neuropsicológica, pero sí con lo que comentaba Laura de las eh, entre en el caso de las entrevistas de admisiones. Yo he visto, eh, por lo menos en el colegio de mi niña, cuando llegó a sexto, eh, le, le, dibujo, le pusieron a dibujar la familia. ¿sí? Uh -huh. Pero yo, nosotros no firmamos nada. Pero, sin embargo, reci, o sea solamente solicitamos pues, el registro de admisión en ese caso, y si yo, a mí como psicóloga me dicen, bueno, realiza la Entrevista, yo realizo una, un, un dibujo de ya sea de, la, de Karen Macover, de la figura humana o de la familia. Tengo bueno, que solicitar el, el consentimiento informado, claro. Sí, claro, anexo a lo que realiza el colegio como admisión. Eh, sí, claro, porque la información que obtienes ahí, o sea, primero tú tienes que autorizar que, que hagan esa prueba. Segundo, te tienen que explicar para qué la hacen y qué se va hacer con la información que se obtenga de esa, de esa prueba. Okay. ok. Sí, porque en la entrevista de admisión, yo sí me acuerdo que, que le hicieron, yo hija, no, pues ahí, ya sé cómo es, para qué, pero pues sí, no había consentimiento informado. Sí, muy extraño, o sea, ¿y para qué? O sea, y además una prueba proyectiva. Sí, era dibujar la familia, pues no era con todo, con todo o sea, con el espacio y con todo, porque nosotros estábamos ahí, pero sí dibujar la familia. Entonces yo, no sé, Ahí me dejo Sí, claro, pregunta. o sea, pues por lo menos que te cuenten verbalmente para qué la quieren. Y si ya la quieren como para hacer análisis proyectivos o algo así en la familia, sacar información de conformación de la familia o problemas de desarrollo de la niña, necesita consentimiento informado. Si simplemente te lo piden como que no, es que queremos ver cuáles son las habilidades motrices de la niña, ya, está bien. Pero yo pues así como me lo pintan, como que, que tenían algunas intenciones ocultas. Ok, teacher, gracias. Claro, no, yo y es tengo, que... <risa> Dime. Yo tengo dos preguntitas. Bueno, Dime. una devuelve un poquito a lo que hemos visto hace unas clases, y la otra es sobre el documento que uno le tiene que hacer firmar, pues, a los niños. Eso siempre es netamente necesario, digamos, tú dices que cuando ellos entiendan. Uno, digamos, como profesional, bueno, sí sabe cuando un niño ya comprende, pero de qué edad más o menos, digamos, estamos hablando. Porque hay niños que son pequeños que tienen un razonamiento muy bueno, por decir, no sé, tipo 6, 7 años, pero pues no sé si netamente sea necesario o es ya que tiene de los papás. Yo, yo creo que hay, hay acciones que son, de, que son, o sea, cuando hablan de necesario, ahí se junta el deber con el, eh, o sea, eh, o sea, ¿qué tan, si debes hacerlo legalmente, no, no en todos los casos, ¿sí? Eh, eso no está tan bien regulado, ¿sí? Principalmente se hace más con adolescentes, ¿sí? Alrededor de los, después de los 10, 12 años, eh, y es bueno hacerlo. Lo otro es, no solamente si debes hacerlo, sino si es bueno hacerlo. Yo creo que siempre es bueno hacer que los niños participen en el proceso. Entonces, tú puedes tener para niños más pequeños algo muy sensible, donde mira, ¿estás de acuerdo con todo lo que vamos a hacer? Pon el dedo acá. O sea, no le vas a tomar una huella o vas a hacer una línea o algo así, sino porque la, de pronto la huella es legal, ilegal. Pero es o sea, donde permitas que el niño... O sea, ya no es porque debas hacerlo, sino porque es bueno hacerlo para que el niño se sienta como incluido, participante y se acostumbre a incluirse en los roles, en ese tipo de roles sociales. ¿Sí? Pero sí. yo diría que eh, con niños mayores de 10 años es ya importante tener un asentimiento informado. Ok, eh, profe, y otra preguntita mía, bueno, volviéndonos un poquito, es acerca de los consultorios, porque recuerdo que alguna vez... Eh, vi como en anuncios que eh, hay personas que alquilan consultorios, sí. que, digamos, tienen edificios o, en bueno, un piso para alquilar eh, consultorios. Y tú decías que nosotros, para, digamos, generar como tal ese informe, uno tiene que tener, bueno, la aplicación de las pruebas como en un lugar adecuado, que el consultorio tenga como todo lo legal. ¿Uno puede acceder a ese tipo de consultorios para hacer los informes? No para hacer los informes, sino para, las, o sea, para aplicar las pruebas. Oh, ok, y uno tiene que revisar, pues, que te cumplan como con todo lo... Sí, pero lo tú, normal. Te llevas, tú te llevas tus cosas. O sea, hay consultorios que, que hasta te preste, prestan las pruebas, mm, dependiendo de los servicios que presten. ¿Qué debes, ¿Qué debes mirar cuando alquiles un consultorio? Porque lo primero que debes ver es que esté habilitado, que tenga el servicio de psicología habilitada. Creo que no hay servicio de neuropsicología para habilitación, sino es de psicología en general, ¿sí? sí y de evaluación neuropsicológica, de evaluación psicológica, si ¿Sí? existía el servicio de psicología habilitado, ya es idóneo, los, y pues ya la, la, eh, uno asume que los que hicieron la, la, la, la habilitación del servicio certificaron que, tu, que el software, que el acceso, que todo esto cumplía los requerimientos de eh, éticos y... y ¿sí? Eh, y ya lo otro es que toda la información que se recabe es tu responsabilidad, no el consultorio que, que alquilaste, entonces tú tienes que llevarte tu, tus materiales y deberías consultar con el consultorio qué tanto de tiempo, por ejemplo, el, el, la información de los pacientes está en sus bases de datos, por ejemplo, porque ellos lo registran para las citas y para ese tipo de cosas, ¿sí? No, para, que, para curarte en salud, pero no, toda la información del paciente tú te la llevas, o sea, tú no vas a dejar formatos ni nada de esto allá, a menos de que alquiles el consultorio por un largo tiempo y dentro de las cosas que alquiles, te alquilen un, un, un locker o una, un sitio de seguridad para guardar el material. Pero generalmente cuando, cuando se alquila eso, se alquila por horas. Y tú sales y entra otra persona. Entonces tú no puedes dejar ningún material ahí porque estarías violando eh, los derechos de las personas. Oh, ok, profesor. Vale. Gracias. Bueno, entonces yo creo que cerramos esta sesión inicial.